Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la bella Andalucía para descubrir todo lo que ofrece la histórica ciudad de Guadix. Aquí encontrarás la que más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece esta maravillosa ciudad de la provincia de Granada. Con casi 3.000 años de historia a sus espaldas y situada a casi 1.000 metros sobre el nivel del mar, en la pendiente norte de Sierra Nevada, la ciudad granadina de Guadix es una de las más antiguas de España. Destaca por sus casas cuevas que pueblan barrios como el de las ermitas o el Barrio de las Cuevas, su gran patrimonio histórico-artístico y sus fantásticos miradores. El geógrafo francés Jean Shermet confirmó que Guadix es una ciudad que no se debe describir, sino que debe ser vista. Una de las ciudades más monumentales de Andalucía que sorprende a todo visitante. ¿No conoces la ciudad de Guadix? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a una de las joyas de la provincia de Granada. La ruta por Guadix comienza al norte de la urbe, en la histórica estación de tren. Guadix es una ciudad de cine, pues muchas películas han tenido este pueblo como escenario. Esta estación fue testigo de una escena de una mítica saga del cine, Indiana Jones. En la plaza de entrada se encuentra una de las muchas sillas que repartidas por la ciudad que indican los puntos de la popular ruta del cine. En cambio, si eres amante de la arquitectura clásica, pasear por sus andenes te llevará de vuelta a muchos años atrás. Otro lugar histórico de Cuadix a las afueras es la antigua azucarera de Santorcuato. Esta fábrica, levantada en el año 1900, funcionó como azucarera durante 15 años. Luego pasó a tener varios usos, entre los que se encuentran el de zona militar durante la guerra civil o cárcel del partido judicial. Desde aquí también destacan las magníficas vistas que se tienen de la ciudad, con Sierra Nevada y la barriada de las cuevas de fondo. Una de las actividades más recomendables que hacer en Guadix es visitar el Parque Municipal Pedro Antonio de Alarcón. Aquí se puede pasar un rato muy agradable con la familia donde poder relajarse y disfrutar de la tarde. Es el típico parque donde pasear, los niños correr y jugar y disfrutar de un bonito ambiente natural. Muy próximo se encuentra una de las puertas de acceso a la antigua ciudad amurallada andalusí de Guadix, el Arco de Santorcuato. Conocida como Pit Marín esta puerta fortificada tenía originalmente una función defensiva, aunque después de la reconquista por parte de los reyes católicos pasó a ser religiosa al construirse una capilla en la parte superior de la misma para oficiar misas y para que las reliquias de Santorcuato, patrón de Guadix, pasaran en procesión por debajo. La estructura de la puerta es bastante sobria, con un arco de medio punto realizado en ladrillo, el escudo de Carlos V encima y los escudos del corregidor Pedro Chacón y de Guadix, entregado por los reyes católicos a la ciudad tras la conquista en el año 1489 en los laterales. Una de las plazas más populares que ver en Guadix es la Plaza de la Constitución o también llamada Plaza de las Palomas. Se trata de una plaza rectangular de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII que está presidida por el edificio del ayuntamiento y rodeada de galerías con arcos escarazanos y columnas con capiteles jónicos, de los cuales los únicos originales son los del edificio que alberga actualmente la oficina de turismo, en el que además se pueden ver unas ruinas romanas del siglo II, así como las ruinas de la muralla árabe del siglo 13. Además es una plaza perfecta para desayunar unas buenas tostadas con aceite, chocolate con churros o simplemente tomar algo en alguna de sus terrazas mientras se observa el ajetreo diario de la ciudad. La siguiente parada es el antiguo Hospital Real, un edificio que según la tradición se erigió sobre la antigua sinagoga de la ciudad, aunque las excavaciones realizadas no han identificado ningún resto de la misma, y sí los restos de la cloaca máxima de la ciudad romana. De la primitiva construcción hospitalaria queda visible solo el pequeño testero de la plaza, con una arquitectura modesta de ladrillo y algunos alfarjes de madera en sus dependencias interiores y escaleras. Sin duda, el edificio más espectacular de la ciudad es la magnífica Catedral de la Encarnación. Edificada sobre una mezquita almohade, aprovechando gran parte de la estructura original y los restos de una iglesia hispano visigodo del siglo X, fue construida entre los siglos XV y XVIII. El templo destaca por su mezcla de estilos y por su preciosa fachada barroca de la Anunciación, mientras que en el interior de planta gótica se pueden ver bellas bóvedas de crucería, una elegante capilla mayor con cúpula, un coro barroco con una sillería tallada en madera creada por el maestro Torcuato Ruiz del Peral, cuyo conjunto es un auténtico juego de luces y sombras, y numerosas capillas laterales como la que guarda una magnífica copia de La Piedad de Miguel Ángel. Una réplica perfecta de autor desconocido que fue presentada por primera vez en el Salón de Arte de Bolonia en 1930, donde el cónsul español la compró y la trajo a su tierra natal. Además se puede subir a una de sus torres para disfrutar de unas fantásticas vistas panorámicas del centro histórico de la ciudad. Por último, no olvides visitar el Museo Catedralicio, un pequeño museo de arte sacro con varias salas donde destaca la colección Donum Fidei, con lienzos de boca negra, Frank Franklin, documentos históricos y joyas de orfebrería eclesiástica. A su lado, el Palacio Episcopal es un edificio del siglo XVI conectado directamente con la catedral a través de un pequeño pasadizo llamado el Arco de Palacio. Su aspecto actual pertenece a la reforma del obispo Fernández del Rincón de finales del siglo XIX. Conserva las raíces del siglo XVI en el ala izquierda, concretamente en las galerías superiores, que tienen arcos escarzanos apoyados sobre finas columnas y las barandas de claraboyas. También a su lado se puede ver el magnífico Palacio de Villa Alegre, construido en el siglo XVI por orden de la poderosa familia Fernández de Córdoba en estilo renacentista, este edificio señorial impresiona por su fachada de ladrillo flanqueada por dos grandes torres y dos imponentes escudos nobiliarios, mientras que en su interior se conserva un patio de estilo modéjar rodeado de galerías de arcos de medio punto. A su espalda se halla el teatro romano Acci Guadix, construido por orden del emperador Tiberio. Esta construcción data del segundo cuarto del siglo I y posee una capacidad para 3.500 personas. Abandonado a finales del siglo III, en época musulmana el lugar se convirtió en cantera para la edificación de la Alcazaba. Años más tarde el lugar se convertiría en zona pantanosa y terreno de huertas hasta principios de los años 90. Descubierto en el año 2007, está declarado Bien de Interés Cultural como Zona Arqueológica. El Torreón del Ferro es una de las numerosas torres que pertenecían a la muralla medieval y que presume de ser una de las mejor conservadas de la urbe. La torre es una estructura cuadrada con una estancia en la parte superior coronada por almenas. Datada del siglo XII, sus sillares o bloques que se pueden ver en el cuerpo inferior pudieron ser extraídos por los árabes en aquella época de los restos del teatro romano que acabamos de ver. La antigua iglesia de San Miguel pertenecía en su origen al convento de Santo Domingo, fundado por los reyes católicos en el año 1500. Extinguido tras la desamortización de Mendizábal, su pequeña portada renacentista se adorna con el característico emblema dominico de los perros con la antorcha en la boca. Lo más destacable es el espléndido conjunto de armaduras que cubren la nave, con escudos señoriales de los Mendoza, en la capilla mayor como patente de patrocinio. La siguiente parada en la ruta por Guadix nos lleva hasta uno de los mejores miradores de la ciudad, el Mirador de la Magdalena. Situado en lo alto de un pequeño cerro, desde aquí obtendrás una fantástica panorámica de la ciudad con las originales chimeneas de las cuevas en el primer plano. En el camino de subida al Mirador se pasa por barrios y casas de origen mozárabe. A pocos pasos se ubica la Iglesia de la Magdalena, fechada en el año 1490 como ermita del Arrabal de la Magdalena, construida posiblemente sobre los restos de una mezquita. De estilo barroco, dentro se puede ver la imagen de la Santa, un templo modesto que conserva en su puerta un arco coral de medio punto con capiteles. La iglesia de Santo Domingo, que perteneció al convento de dicho nombre, fue fundada en 1500 por los reyes católicos. Con la llegada de los franceses, en el siglo XIX se derribó el convento. Durante la guerra civil, el templo es utilizado como almacén de trigo, dejando la función de religiosa hasta décadas más tarde. Posee tres naves, una capilla mayor separada por arcos apuntados y capillas laterales. La Cueva Museo de Alfarería de la Alcazaba se encuentra en una cueva de origen árabe situada justo debajo de la Alcazaba. Antaño vivienda actualmente acoge un museo que abrió al público en 1998 que muestra la tradición alfarera de la ciudad donde hay más de 1.500 piezas que datan desde el año 1600 hasta la actualidad. Construida en el siglo XI por los árabes, durante la taifa de Granada para proteger la ciudad de los ataques cristianos, la Alcazaba fue parcialmente destruida y abandonada después de la reconquista. Entre sus construcciones más importantes se encuentra la Torre del Homenaje, de planta cuadrada y realizada como el resto de torres y murallas utilizando el tapial, que le da al todo el conjunto un aspecto rojizo característico de este material. Después de un periodo de restauración que todavía dura, se recuperó gran parte de los muros y se declaró monumento artístico nacional. Paseando por las calles de Guadix se llega hasta el Palacio de los Marqueses de Peñaflor, un bonito palacio del siglo XVI que perteneció a los Marqueses de Cortes y Graena. De estructura de fortaleza llama la atención la esquina del palacio de estilo y color diferente al resto del edificio donde se encuentra un balcón volado con balaustrada de madera y excelentes vistas a la placeta de Santiago. Otro bello templo que ver en Guadix es la Iglesia de Santiago, Ubicada frente al Palacio de Peñaflor, fue construida sobre una mezquita por el afamado arquitecto Diego de Siloe y declarada Monumento Nacional. Este templo impresiona por su portada plateresca y por su torre mudéjar, que deja paso a un interior de estilo gótico mudéjar con un precioso techo artesonado. Posee una estructura de tres naves separadas por pilares circulares sin capitel y medias columnas adosadas, aunque lo que más destaca es su fachada principal, donde contrastan el color blanco de sus paredes y el marrón rojizo de su portada de decoración recargada con angelotes monstruos, demonios y máscaras. A pocos metros se llega hasta la Fundación Pintor Julio Visconti, situada en la antigua casa de los Arias de Medina del siglo XVI, que gira alrededor de un bonito patio castellano porticado. En su interior se encuentran muebles de época, esculturas, pinturas, tapices flamencos y varios instrumentos musicales antiguos repartidos en diferentes salas como su interesante biblioteca. La iglesia de Santa Ana fue construida a mediados del siglo XVI sustituyendo a una primitiva mezquita. Ha sufrido a lo largo de los siglos diferentes reformas y reconstrucciones. Del primer templo se conserva la portada lateral que data de sus orígenes. La iglesia posee tres naves que están separadas por pilares circulares. Situado en la parte morisca de la ciudad, el arco de la imagen representa una de las antiguas puertas medievales de la ciudad. A partir de los siglos XI y XII las murallas y puertas se construyeron o reforzaron con fines estratégicos o para mejorar el control económico. Fue conocida como el Bab al-Tujir y en documentos es nombrada como Puerta de Fiñana. Subiendo a la parte alta de la ciudad se llega hasta el Barrio de las Cuevas, formado por unas 2.000 cuevas habitadas por más de 3.000 personas, siendo el conjunto de viviendas trogloditas más grande de toda Europa. Después de la reconquista y aprovechando la estructura blanda de la arcilla de varias colinas cercanas a la ciudad, se construyeron varias cuevas como refugio de las minorías no integradas y parte del pueblo morisco que con el tiempo y ya en la actualidad son muy apreciadas por los locales al conservarse frescas en verano y cálidas en invierno. En este barrio se puede visitar lugares como el Centro de Interpretación de las Cuevas de Guadix. En esta visita conocerás el origen troglodita de las cuevas a través de una proyección explicada. Un gran resumen de cómo se pican las cuevas y de dónde y cómo han ido avanzando con el paso de los años. También podrás realizar un paseo recorriendo una cueva libremente para ver las habitaciones, recreaciones de cómo vivían y objetos que se utilizaban en su día a día. En este barrio también encontramos una iglesia de imprescindible visita. Es la conocida como Ermita Nueva o Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, lugar donde se ubica la Santa Cueva. Aunque su aspecto exterior no sea nada llamativo, la verdadera sorpresa viene en el interior, cuando en el lateral derecho se abre una capilla completamente excavada en la roca. En realidad es algo más, pues se trata de un pequeño templo completo bastante anterior al resto de la iglesia ya que su origen se encuentra alrededor del siglo XVI. De esta manera, la iglesia construida es conocida como Ermita Nueva y la excavada en la roca como Cueva Santa. También ubicado en el barrio de las Cuevas está el bello mirador Padre Poveda. Desde este punto se puede disfrutar de una gran vista panorámica tanto del barrio como del pueblo de Guadix, resaltando sobre todo la Alcazaba y la Catedral. Literalmente el mirador se encuentra encima de unas cuevas habitadas. Otro mirador que merece mucho la pena en Guadix es el del Cerro de la Bala. Aquí se obtiene una vista panorámica completa del Barrio de las Cuevas, la ciudad y como telón de fondo, las imponentes montañas de Sierra Nevada. Nos despedimos de Guadix a las afueras para visitar el interesante yacimiento paleontológico de Fonelas, uno de los más importantes de Europa. Aquí tendrás la oportunidad de aprender algo más sobre los grandes mamíferos que poblaron esta parte de la península durante el Pleistoceno Inferior, hace unos 2 millones de años. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la histórica ciudad de Guadix, la capital de la Occitania.